Entonces, prepárense porque va a 3 de 5 contra los Bengals. <risa> Miren, ahí está el Super Bowl. ¿Se puede jugar? Ay, igual ahorita lo jugamos después de esto. Pero bueno, vamos a. Vamos a echarnos este. Dice. Ah, no sabía, <risa> pero no hay pedo. Ya llegamos. Además, ya regresó, ya la, secre. regresó la secre. Sí, ya regresó Cyber la secre. B bajo MX. <risa> Dice. Hoy se gana Jaja. Esperemos que sí amigo, la neta es que ya estoy harto de no poderle ganar a los Bengals Toda la temporada nadie me ganó Ya van dos intentos contra los Bengals y no puedo Esto sí ya, ya, ya es personal Esto ya me lo tomé como personal y nada más lo estoy haciendo porque No les puedo quedar mal Dice. Que, show banda. que transita mi Dark, ¿cómo están? Saludos aquí al buen Fenrir A Silver Brick A, F a, a Fenrir. <ríe> y al Dark Suga Nelson. Dice tu opinión de lo de West Welker. Ah, eso también, está chido. Ahorita podemos, podemos platicar también de cosillas que están saliendo, ¿no? Hay, hay varios temas. Eso de West Welker está... Silverbreak-bajo... Siempre hay desbandada cuando se va a un coordinador. La clave está en meter a Trey desde el principio. Sí, ahorita lo vamos a iniciar ya al buen Trey Lance. Mira, lo de West Welker, ya ven que el año pasado cuando se fue Robert Salah, pues lo siguió este Mike Laflur, ¿no? Siempre hay como alguien que, que ahí se va a... A, a, a ir con los coaches, y acá ya se fue este Joe Ambry, ¿no? el que era la, el coach de Alas Cerradas, y Wes Welker. Ya se fueron, también siguieron a Mike McDaniel. Eso es indicativo de que tal vez están más a gusto con, con, Mike Dan, con McDaniel que con que con Shanahan. <ríe> por un lado. Y por el otro. Este pues puede ser que a lo mejor les, les ofrecieron algo más chido. oportunidad de crecimiento. Más lana. No lo sé pero empieza a haber este desbandada de, también de coordinadores se nos están yendo muchos básicamente este, este nuevo nueva temporada va a haber nuevos va a haber nuevo eh, staff de coacheo en los Niners entonces va a estar va a estar rudo esta, esta situación carnales ya veremos qué tal pega lo de West Walker miren la verdad es que West Walker pues, ha ayudado mucho a Divo Samuel a desarrollarse a Brandon Ayuk pero yo no descarto que pueda haber alguien más por ahí también se habla de que de que se, se está en plática, o no sé qué, hay rumores ahí de Big Fangio, no sé si se acuerdan de Big Fangio, que Hoy, este es Madden, fue nuestro coordinador defensivo en la, en la época de, de, de Jim Harbaugh no creo que quiten a The Michael Ryans, pero a lo mejor se está empezando a buscar llenar de experiencia el staff de coacheo, ¿no? a lo mejor ya van a cambiar esta dinámica de, de tanto joven, necesitan experiencia para poder decidir mejor en los juegos importantes, yo no sé, a mí sí me agradaría Big Fangio ahí a lo mejor Fenrir ayudando Dion en algún alguna, alguna área sí, de dice. los Niners. Ah, sí, ese gua vino a hablar con Lynch, pero quién sabe qué pedo. Quién sabe, la neta es que a mí, fíjate, Big Fangio sí es un coordinador defensivo que me gusta muchísimo. Insisto, no creo que venga a tumbar a TheMecca Ryans para nada, pero puede estar ahí como lo que va a hacer Anthony Flynn con, con, con, con, con Shanahan. Sí, Fangio con McRyans. <coughs> Canta pues este... Está fuerte, ¿no? Está fuerte ese rumor. Miren, es, es parte del offseason, es parte del mame que va a haber en, en, en, en este offseason. Eh, yo lo... Realmente, o sea, honestamente lo veo complicado. Yo no creo que vaya a llegar... Eh, Brady a los Niners. No es que no me agradara. Bueno, La neta, soy en estos, no soy muy fan de Brady. ¿no? Ya lo he comentado, no por su rendimiento como coreback. Sino por otras cuestiones, más allá de lo deportivo, ¿no? Yo veo difícil, o sea, sí ha tenido él siempre el deseo de estar en los Niners, ¿no? Siempre lo ha manifestado, ha habido muchos rumores, se habló que en 2020 él quería llegar, San Francisco lo apostó más a bajo Híjole, quién sabe. Lo de Brady se escucha fuerte, pero lo mucho. As le gusta mandar y Brady se manda solo. Exacto, exacto. También por esa razón, mi estoy exactamente, estoy completamente de acuerdo. Ya viste que ahora la cuenta de Instagram de Cardinals quitó todas las fotos menos las que sale Murray. Pues eso está bien raro, porque. No, eso no lo había visto, ¿eh? Yo no había visto eso de, de los Cardinals. Quitó todas menos las de Murray, fíjate, y Murray quitó todas las de los Cardinals, ¿no? Pues eso está como bien raro. Está raro, carnal, no, no sé qué esté pasando ahí con los Cardinals, pero pues habrá que ver. Vamos a ver si ahora sí, la tercera es la vencida. <risa> Solo los de Twitch saben lo que ha pasado aquí, ¿no? Esto esperemos que para YouTube este, ya sea la, la buena. <risa> y saludamos a YouTube. A ver cuántas veces saludo hoy a YouTube, porque si no gano esta, la voy a ganar en, Voy a jugar toda la tarde, noche, hasta que le gane a los Bengals pues como de que no. Ya empiezo a odiar a Joe Burro y nada más por el Madden. <risa> Traen una novela, jaja, eso fue hoy No, no había visto eso, carnal, lanzo. la neta, ¿no? Dice Parecen colegiales esos cardinals, Peleando por Insta Pues mira, entre, entre más este... <ríe> ¿Cómo se llama? Entre más problemas tengan ellos internos Mejor para nosotros, la neta Yo opino pues yo creo que traen un, un, un show como el de los Texans, ¿no? Un poquito como el de los texanos. Del año pasado con Sean Watson. Yo no sé qué bronca traiga ahí. Kyler Murray con los Cardinals. La neta, no sé por qué está pasando lo que está pasando. A lo mejor él está aquí queriendo decir... Vengals, yo soy Vengals. A lo mejor Murray está queriendo decir que él no quiere estar en los Cardinals y los Cardinals la están queriendo decir. Pues no, no querrás, pero ya te molaste mi chavo. Ah. Este, tú no, tú no quieres, pero nosotros te tenemos, ¿no? Algo así quiero entender con esos mensajes que se están mandando. Yo creo que por ahí va la onda. Ah. eso no lo puedo creer. No lo puedo taquear. ¿Quién fue? Jason Barrett. Ah, de veras, espérenme. Voy a sacar a Jimmy Garoppolo. <risa> Vamos a meter a Trey Lance desde el Alan principio. Bion bajo 17. Dice. ¿Qué onda Pablo Damus? ¿Qué onda, también Alan? ¿Cómo estás? Transmisión especial de viernes. Como les dije, ahorita en el off-season voy a intentar hacer más transmisiones en vivo. Este. Pues esta es la primera del off-season que me voy a rifar así. Han poniendo muy perros a los, a los Bengals, ¿eh? O sea, yo no sé qué, qué le está pasando aquí al mar en Si se están manchando. Igual hasta para jugar contra los Cardenales, a ver, contra los... Contra los, este... Contra los carneros, a ver si están igual. Perros, que los Carden... Que los Bengals... Qué chido que anda por aquí o, o sea, algo, al, Alguien de la banda <ríe> No, la neta es que está así Ni yo mismo las hace rato se me ocurrió Silverbreak-mx Dice Hoy no nos pueden ganar los Bengals El miércoles sufrimos mucho Esa es la intención, carnal Yo estoy en toda la disposición de ganarles Pero se están poniendo bien locos. Ni en línea, me callo miren que sí juego en línea Ni en línea este se ponen tan locos los dos equipos como ahora se nos están poniendo aquí en el Madden Rubens cr, cómo estás carnal Go Miners ahí estaba ese touchdown touchdown así de fácil -bajo 17. No pinta bien la cosa ¿eh? <risas> Nick Bosa no recibió ni un voto ah, ese, es otro ni tema. ese es otro tema Ni Nick Bosa recibió un voto para, para Regreso del año Ni Divo Samuel recibió ni un voto para, para ofensivo del año Ni Shanahan recibió ningún voto para coach del año O sea, no, no digo yo que lo fueran a ganar Pero de plano a los Niners nos, nos, nos, nos hicieron este... Los, los ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ayúdenme a encontrarla ¿Nos, nos ningunearon o nos los, este... Hicieron menos, la neta Se vieron muy manchados Yo creo que al menos un botillo por ahí Tuvieron que haber tenido los, los, los, los Niners, la neta Pero vean, eh, ya les Dice Pablo, ¿a quién te gustaría que trajeran en la agencia libre? Híjole hermano, a quién no sé, miren. Ahí está. fenrir 0000 dice. Pero eso es más que nada un concurso de popularidad. El pecho frío ganó MVP. Bien ridículo ese rollo. ¿Sí? Alan, bajo diet Dice. Y ni siquiera al pro jaja y Treven Dix, sí. sí, por ahí también hubo un linebacker. Mm, mm, mm. Una ala defensiva de no sé qué equipo. Que la neta no estaba tan chido como Como Bosa. Y él sí tuvo este. Y él sí fue el pro y Bosa, ¿no? Dark o sea, Esas cosas. Dice. Menospreciado. Alan-17. Dice. Menospreciados, eso. Por cierto, viste que según contrataran a Vid Fangio. Es lo que le estaba haciendo ahorita, carnal, que, que parece que van por big Fan. Bueno, fallos. Ya habló con Lynch. No sé qué pudiera hacer acá en, la, en, la, en la organización pero estaría bien entretenido. Dizem. Max Crosby. Fenrir bajo Erlandson. Max Crosby, ese. Es que no nos quieren, pero no hay pedo. Y hasta el Siempre más valioso Underdogs. de Pro Bowl Siempre fácil. Eso nos hace matching goals. La neta, sí, sí, y ahí se ve que, que la NFL trae algo contra los Niners, ¿eh? Digo, yo no quiero hablar de conspiraciones y de estas cosas. Eso era Face Mask. Pero, pero suena a que, nos, a que no nos... A que hay algo ahí. La neta, yo, miren, ya no quiero hablar de teorías conspirativas, pero es bien gacho que no nos consideren nunca en, en muchas cosas. Neta, sí me da... Sí me da coraje, la neta, sí me da coraje que nos hagan menos. Pero como dices, hermano, o sea, la neta es... Siempre underdogs, pero siempre faithfuls. Y eso, eso es nuestro, nuestra gasolina es lo que nos alimenta a seguir. número y es, como no? Alan's guión Bajo 17 Dice Mejor ser subestimados a sobrevalorados. Alan's bajo sí, 17 Sí, la neta, lo de Aaron Rogers, ¿más valioso? Subestimados asterisco Sí, está como raro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo más valioso? Si, si el señor, este se quedó ahí Oh, casi bien que pase. <coughs> play well, layoff, respond play here in the Super Bowl. Well, they got a great answer right there and almost a sigh relief on that side of the field because now Acabó el primer cuarto Sí, yo lo de Aaron Rodgers Pues sí entiendo que es una fregonería Y la neta, sí jugó toda la temporada para MVP Pero, pues como terminó No lo sé No sé si era para MVP Pero bueno, la NFL casi se mueve, ¿no? Alans-bajo 17 Dice los Niners eliminaron al MVP Corre, corre, corre, corre, corre Touchdown, el Lion Mitchell, bien ¿Ve? O sea, los Niners eliminamos al MVP Y aún así es MVP Y a los Niners no les dieron nada Y lo dejaron en 10 puntos en la Es correcto, y si es eso MVP, pues como creen, ¿no? Planeta. Eh, en fin, Fenrir bajo es la hipotenusa sí. está raro. Eso, pero ya lo dijo Boza. Ah, ni un voto, cámara. Este año destrozó la liga. Sí, o sea, ya Moussa dijo que va a regresar todavía más fuerte que el año pasado. Lo del ayer sí fue una burla. Sí, la neta, ¿a quién le hubieran dado ustedes el MVP? La neta, o sea, pregunta seria: ¿a quién le hubieran dado ustedes el MVP? team has scored 7-7 here as the kick's away. And that'll carry over the back line of the end zone for a touchback. Fenrir-bajo Erlandson Dice the Obvio the al de Evo like ah. Alans-bajo 17 and when yeah, to a Dice <laughs> ofensivo dice del año al menos ser considerado F.L. una broma sobre Mahomes y a se no le gustó jaja no vi ni la premiación carnal la neta es que no la vi pero cuéntame de, de, de, de, ¿Cómo estuvo dice Trent Williams en MVP pero como es liniero Alans guión bajo 17 ah. dice Allí Jimmy G ya me anotaron a Jimmy G Ch <risa> Si sí, se lo hubieran dado a Jimmy Gineta <risa> Yo mejor se lo hubiera dado a Es que no sé, pero si sí Trent Williams Como dices hermano Nada más porque son linieros, si fue lo que comenté en el canal Lástima que sean linieros y que, y que nunca sean considerados MVP Pero pues fue el jugador mejor Calificado en toda la temporada, o sea, si hablamos por posiciones Fue el que más dominó Su posición en toda la temporada y ni siquiera fue O sea ni siquiera considerado ¿no? O sea tampoco un solo voto y tendría que haber estado en la discusión sí o sí, neta que sí. Back out there comes the 49ers offense ready for their second drive. And they had the touchdown during the last drive and I'm guessing that you like the balance they had on that last drive. And I loved it. Forget liking it. Absolutely loved what they were doing because Bien, well you. You like really you know que pase, sí señor, sí señor <coughs> Alan's bajo 17 Dice Pusieron una foto de Vero y dijo Patrick Mahone se imaginó este outfit Al medio tiempo y dejó de jugar Fútbol XD XD XD, XD, XD Y que él se bien serio <laughs> en su asiento jeje. Y no, pues es que sí estuvo manchada, ¿no? <risa> Digo, pienso yo. Fenrir-Bajo Erlandson. Ah, ¿cómo llega tan rápido? Al dárselo al Ryer se demostró que esos honores son una burla Yo ya quiero ver al Trae en acción Yo creo que Trey Lance lo va a hacer muy bien Yo confío en que Trey Lance lo puede hacer muy bien, la neta este, Porque miren, todo el talento en corebacks está en la americana Todo el talento, si se pueden a ver, o sea, en la nacional pues El único que podría medio destacar de los nuevos es Lance Ah, ¿Por qué tiró el pase así? Eso es lo que me da coraje de mi madre. bajo 17 dice, "Traba a dominar la NFC." Uh. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más es no, me La voy a tener que jugar. No puedo estar aquí de timorato. ¿Están de acuerdo? Fenrir-bajo Erlandson Dice Ayer vi los el debut de Lance Y el debut de Mahomes Y la neta ese Patrick si estaba bien Piedra Lance se vio menos Paye en su debut Tengo mucha fe en ese win Ojalá hermano yo también La neta yo también ¡Gee! Ah no puedo creerlo Siempre me tienen todo un mm, lagarapoli con Lance. <risa> Vean, <risa> al esa está imparable. Dice, te imaginas que en los próximos años los que dominen la NFC sean los Niners y los Cowboys, jaja. Dark Suga. Sí, estaría chido, dice. la neta sí. Trent Williams debió ser el MVP, mejor calificado y su desempeño fue muy respetable, habrá que ver qué calificación tiene Ryers y comparar. Pero la liga como es de QB, menospreciar mucho el labor de otras posiciones. Estoy de acuerdo. Hasta acá pudo ser MVP. En su momento Penry sí. bajo Erlandson. Dice. Garapoleando, mañana sí, está un especial de off-season otra vez. Y Vean No puedo con los Bengals Eso ya se me está volviendo traumático Neta Ya no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué los ponen tan perros? <risa> este <risa> no, carnales Ahora sí, no no sé qué está pasando va a ser Sí, yo también creo que Trent Williams Tuvo que haber sido el MVP La neta, si nos vamos a eso Todas las posiciones deberían de ser igual de importantes Todas no unas más que otras, ¿no? Porque pues entonces, ya mejor que digan que el MVP siempre va, o sea, que nada más metan a los corebacks a participar y no a todos los jugadores. La neta, ¿no? Ganapoleando la mañana. ¡Ah, <risas> sí! Mañana otra vez stream. Ya mañana ni voy a subir a YouTube, Ya Lo voy a hacer. Va a ser stream. ¡Ja, <risas> están de acuerdo ustedes que me han seguido toda la temporada esto, esto es ridículo La manera en que me están jugando los equipos Bueno, estos Bengals Dark Suga Dice Chase siendo Chase Sí, Chase siendo Chase Pero esto, es, esto está Está fuera de todo parámetro normal, neta Vamos a ver, los dos minutos. Tengo que anotar porque yo recibo y al menos para empatar. Esto igual que el juego pasado. No lo puedo creer. Alans-bajo 17 Dice El domingo todos apoyamos a los Bengals Creo que la gran mayoría es hermano. Neta Completo ¡Ay! ¡Incompleto! Dios silverbreak bajo mx Dice Como es Super Bowl la máquina se pone más canija Fenrir guión bajo Erland. Ahora que van a marcarme Dice, Vengo del futuro y ese es el Super Bowl de 2023 Ah me pegó al final Lance hace un comeback y se lleva el MVP No pasa nada Pablo Venga, amigo, ojalá que sí. Ojalá que se hace a la, a la fórmula. Dark Suga dice: Por cierto, en cuanto creen que salgan los boletos para el partido en el Azteca, para ver si empeño la casa. <ríe> pues sí, la vas a tener que empeñar, hermano, porque creo que sí va a estar carito, eh, neta. Lo presiento. 15 para a pickup Bajo 17 dice. Hace unos días estaba viendo highlights ja de Jerry Rice. Solo puedo decir que estaba muy ilegal. Ok, ilegal? Ah, estaba ¿Por qué? Estaba adelantado a su Adelantado a su época, ¿no? Supongo que es lo que quieres decir And tiempecito let fullback try pile. First and goal and a golden chance to get a score back here before halftime. And again this time to the tailback. A nifty move on ah, the run <clears throat> the, goal line down at the two. Now San Francisco going to call their second timeout. As the clock will stop with 21 seconds to go here in the first half. El we'll <tose> no no lo puedo creer segundo gol. ¡Vamos a XD <tose> XD esto! No lo me cases. About a half yard from the end zone, third and goal. Yendo con el librito. Estoy yendo con el librito. Ahí está touchdown sí señor! sí sí. ¿Qué es nerfearlo? Perdóname mi, mi ignorancia, Alan. <ríe> ¿Qué es nerfearlo? Henry bajo Erlandson dice Jus, juice juice juice juice juice. Mi problema es a la defensiva, no puedo parar al señor. Burro, ya intenté todas las defensas. Le disparo, le mando zona, le mando personal, le mando fruque, le mando 43, le mando de todo. Cover 2, cover 3. Nada, todo me avanza. Está ahí papá. Ya, se acabe. El tiempo yo recibo, y yo recibo. Ay. ¡Ah! Otra vez va a estar cardíaco esto. Alan Sion bajo 17. Dice Reducirle el nivel porque está muy poderoso Jeje No hermano, eso sería ser trampa y jamás lo voy a hacer Jamás Vean cuántas yardas llevan por ahí de estos señores 205, me están haciendo casi 17 yardas Por jugada No tengo Dice, la defensa Dice Nerf es como minimizarlo Hacerlo menos efectivo y bafes es aumentarlo Darle ah, más yeah. poder Oh no voy a apuntar ya en mi glosario Murfiar, nerfearlo y bufearlo. ahora la liga es tan aérea, porque él demostró lo espectacular que se podía jugar por aire. Es correcto, amigo. Yo pienso lo mismo. Rice eh, fue parte del gran cambio. En general, la, la, la ofensiva de la costa oeste demostró que el juego aéreo era una cosa que podía revolucionar la liga y la revolucionó. Here comes the 49ers offensive unit as they'll have it first to begin this third quarter. And they trail here in the Super Bowl, but fortunately for them, Charles, very much still within striking range. Yeah, things didn't go exactly the way they planned in the first half. To me, they appeared to be a little bit tight, made a few yeah, errors <coughs> Henry Fenrir guión bajo Erlandson Dice Se quedará el Monster, Jugará el Sermen, el Hasty Quien les gusta para acompañar al Mitchell A mí me gustaría Monster, A mí me gustaría Monster, ¿no? la neta Pero creo que va a ser Este Sermon y Hasty sí se quedan porque todavía están, están muy con contratos de novatos y salen muy baratos. Lo de Monster habrá que verlo, si se le puede hacer algún contrato por incentivos, una onda así. Y, y ver si se puede retener, aunque por ahí dicen que, que Monster puede, puede también emigrar a Miami. Por ahí escuché ese tipo de, de cosas. Habrá que ver. And he couldn't even get going moving the football. Casi, casi, casi <coughs> No lo sé, la neta, no lo sé Bendición A mí me gustaría mí. Dice ah, no ma, los 49 es de Miami Ya ni la chingan Sí, Miami nos está quitando Dark todo nos, nos quitaron rondas del Dice, draft nos, nos están quitando jugadores, coaches de answer, Pero lo más seguro es que en el draft Vayan por un RB y a Mostert Posiblemente lo corten Alan -bajo de Es muy probable, 17. yo también pienso eso, amigo Dice, Creo que por ahí va a ir la onda Vamos versus McDaniel en 2022 Sí, y yo creo que Yo creo que sí lo podemos ganar Toda vez que Tua eh, como que no está haciendo Dark Suga. El, el, el coreback, dice, querían los delfines. Arroba lo Fenrir-Erlandson y los Jets de San Francisco. <risa> los Jets de San Francisco y los 49 de Miami. <risa> pues sí, parece chiste. Fenrir-Erlandson. Pero esa anécdota dice: <risa> Arroba Dark Suga Otros push pounders at the line of scrimmage and they did for a significant chunk of yardage right back to Mitchell on second down breaks some zone of Mitchell Mitchell Garcia Corte oh bien gets 15 just a yard or two Silverbreak, guión bajo MX dice. Tremenda carrera con Mitchell. Oh, buena, ¿no? Henry oh, buena. Bajo Erlandson. buena. Luego en la 1. Yo nomás pido reforzar la línea, dejar a Lufanga, al hambre ir y jalar al JC Jackson. Ah, JC Jackson, ah, el, el, el, el ¿cómo se llama? El, el esquinero de los. de los. de los Bengals, ¿ah? ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo va a ser eso? Datsuga Dice Michelle es una joya guión bajo Erlandson Dice El corner de Paz Ocupamos a ese vato Sí, habrá que ver si se puede mover San Francisco para tenerlo Estaría chido ¡Ahí está! ¡Otra vez, ¡Sí, señor! ¡Touchdown! Empatamos el juego Si sí, ese Jackson es bien tentativo Y si sí por ahí está el rumor Y si sí se podría, no sé Ya me voy a empezar a meter después en números ¿no? Vamos a empezar a ver Qué se podría, qué no se podría traer a San Francisco Las lanas Es que hasta que no se dé el tope salarial Hasta que no veamos eh, realmente cómo están los números No vamos a saber qué sí podemos traer y qué no Entonces todavía es muy temprano Para decir a este, el otro Pero sí estaría chido Este JC Jackson, la neta sí Yeah, so Alex-Cap, Alex. sí, el juego dice: Saludos, banda tuichera. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi Alex Cap? Dark Suga. Dice Use en modo pro Alex Yus, Yon Yus, bajo 7 Dice De cuántos juegos ya me perdí No, este es el primero Fendi carnal, Yon es el Bacher primerito <ríe> Dice Yus MVP Bien merecido la neta Ha habido algún full MVP en la historia Alex Que yo, que bajo yo recuerde 7. no, hay, hermano Que yo recuerde Dice, no. Va que va Oh hijo de ¿Por qué me hacen eso? Bajo ¡Ay, 16. no había llegado! Dice. ¿Viste que Nacharis dijo que le gustaría allí mi GDQB? A lo mejor, a lo mejor quieren para venirse a los 49 Dice, y para llegar, Todo bien y ustedes cómo andan. Chido hermano, aquí tratando de por fin ganar a los Bengals, cosa que no he podido conseguir. Fenrir Dion bajo Erlandson, dice, el Tom Ratman no, Tom Ratman no, no fue MVP, no, no yo, hasta donde sea ningún fullback en la historia y ningún este, ¿Cómo se llama, ningún, eh, Alex Dion bajo cap 7, dice, es lo que. Y aún ya está más parejo el score. Está parejo, hermano, pero no puedo pararnos. Eso porque anoté antes del último juego y en la, primera, de la primera edad y la segunda ofensiva del, del, del juego. Fenrir-Bajo Primera ofensiva después Dice: Just va a ser el primero. Este juego es la profecía del año entrante. Dark Sugar. Dice, <coughs> ¿qué nos conviene más? La segunda ronda o la tercera y el jugador por Jimmy G. E. Ojalá claro que yo sea el primero. Aquí al menos, este, ¿qué nos conviene más? Pues cualquiera de las dos está chida, ¿eh? Sí, yo creo que cualquiera de las dos es buena opción. Ninguna <ríe> segunda ronda te puede dar un mejor jugador en el draft, en teoría, ¿no? Que sabemos que los Niners, pues, como que le apuestan más al... al, al... La apuesta más al draft y en las, en las rondas altas es donde consiguen buenos jugadores. Bien. Sí. Esa no se la esperaba. Mosa. He was still looking through his progressions and going through his receiver options and while he was doing that the defense got to him quickly in the pocket. And it was a great example of zone coverage, well executed, well coordinated. All the receivers were covered and he couldn't evade the rush back in the pocket. he was getting right about the 20 yard line. That bien Sí Bien bueno, Gol well, well bajo Erlandson. Dice, ese guas se movió más cabrón que Shakira, qué pedo. Alex Bion bajo cap 7. No entiendo Bionce. hermano. Bien defendido. Por fin. Ay, Viene la ofensiva buena. Qué nervios. Silverbreak bajo MX. Dice Aquí viene la serie de la victoria ¡Ah, ¡Ya no me pongan nervioso! <risa> tiene que ser, tiene que ser Fenrir-bajo Erlandson Dice Cero miedo Cero miedo, carnal. Cero miedo. Mala bien. Podemos sacar una jugada. podemos sacar una jugada. Hasta primero y despiden, antes de la pausa de los dos minutos. <coughs> <tose> Ahora sí se viene de lo bueno. So it's 49er football here as we get your reset. They come up on a first and 10, desperately needing a score here on what could be their final drive. He'll look to throw. Bien, bien, bien, para eso trajimos a Lance, para eso trajimos a Lance. to to throw. Being chased scramble, That ball caught. Bien, si sí, señor, ahí vamos. Ahí vamos. Tell you what, he's been able to put the ball in some tight spots all game long. That throw, no different. Yeah, a lot of people call it a gutsy type of a throw. I think he looks at it as I can do it, so it's not that big of a deal to me. And I'm going to keep firing from the 34 now. Here's first and 10. Back to throw. ¡Bien! Ahí va, ahí va, ahí va esto, ahí va esto, esto. Fenrir-bajo Erlandson Dice Esa mancuerna será explosiva Ya verán, Ayuki lance Alex-bajo Cap 7 También lo creo así, amigo. Dice Ahora corre el balón para que le bajas al reloj Es correcto, esa es la estrategia, amigo No Alan les debo dejar tiempo S7. ya sea que empate o que gane, pero Dice, no les voy a dejar tiempo. ¿Será que Jimmy G ya felicito a su hijo Ryers por su MVP, XD? No lo sé. Face Mask, Face Mask. Dark Sugar. Dice. Vieron que a Ayur se van a entrenar puntos en la temporada baja. Pues sí tienen que, tienen que empezar a, a, a, a hacer mejor esa química ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué lo aventaron hasta la anotación? ¿Pueden creer eso? Y lo hicieron a propósito para tener el balón. Eso es una. Vean eso. Desde ahí, vean, vean eso. Y ya había caído antes. Eso no fue anotación ni siquiera. Alex bajo cap 7. Vean eso. Se metió. Alans-Bajo 17. Dice, en los partidos que jugó Lance le tiro más pases a Ayuk que a los demás. alex y bajo cap 7 Dice... Pues puede ser que hagan buena química. Es que antes de... No, yo ya ni siquiera empujé, ya me quedé ahí para que me taclearan y lo fueron aventando. Y ni siquiera entró a la anotación. Eso que es, se pasa de lanza a la máquina. Primero marcaron el castigo para acercarme y parar el reloj. Y luego eso, o sea, ya... Es demasiado. No hay manera de ganarle a los Bengals. And they will a chance Joe Burrow Bengals spotlight, winning, Alan's bajo, bajo 17. 17. Exacto, y ni tiempos y fuera ni gastaron se gastaron. gastaron. Fuera o sea, todo lo están haciendo para ganar estos malditos. No lo puedo creer, neta. Esto ya es demasiado. A ver qué me sugiere el coach. No. No me gusta. Es así. Los Bengals drive about to get going. They're down here in a one-score game, but the time it's a factor, but it's not a huge factor, right now, is it? Dark Sugar. A of Dice. And is their Cobertura de zona. Sí, sí, sí, sí. Va a ser así. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice. Noma, están perros. <sighs> Están muy perros, hermanos. Están muy perros. Bien, sí, sí, sí. Y aquí sí, dejamos sí. de sufrir. Sí. sí, sí, señores. ¡Por fin lo logramos! <ríe> sí, <ríe> <porque> sí. <hay ríe> bajo 7. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Si hay, ¡Sí! <ríe> ¡Sí señor! No, o sea, saquense a la goma Yo ya voy a poner rodilla al suelo No voy a salir con una estupidez ahorita de que <ríe> De que este... Fendry-Bajo Erlandson Dice Ya no habrá directo mañana XD ya no señores, si ya no. <risa> MX. dice. Después de 374 intentos. Con la después de 374 intentos es correcto amigo. Dark Sugar dice. Ya que se acaben sus tiempos, que se acaben sus tiempos no me interesa. Aunque les es que si pateo y me hacen una dominguera. Bueno, ya. Se acaban sus tiempos. Todavía no cantemos victoria, pero ya casi. <risa> Vamos a bajarle un poquito más al reloj. A ver qué sugiere el A ver qué subir el coach. <risa> 11 segundos, cuarta oportunidad a despejar. No la voy a volar, no, no me la vayan a regresar. Y para qué quieren, mejor que salgan desde la 20. Cinco segundos, señores. Estamos a cinco segundos. The ah. ¡Sí! Somos campeones. Somos campeones señores, lo logramos, lo logramos por fin, no había podido dormir por esto, ahí está señores, los que estuvieron aquí pudieron disfrutar de esta victoria, ahí están los 49 campeones, dice. Si Sí. Quién es el más valioso? Juice, el Mitchell, sí, sí. Jason Berrett, quién? La andaba sanada, <ríe> En lugar de buscar el primero y diez, preferidas no perder, pero bien ahí pablete. <ríe> es que si, si me provocaban un fumble Para como estaba la máquina, ¿para qué quieres? No no no no sin arriesgar carnal ya era ganar este juego ganarlo ganar, y, y contra el quién es el más valioso? This game alone, else going on. Vean esa nueva notación <risa> y, Híjole Bueno, ya está señores, ahora sí, esta es la que... Vamos a subir aquí a YouTube. <risa> y a disfrutar el domingo, señores. A disfrutarlo, ¿no? Eh, yo les dije que en el canal 49 que con sus familias, amigos, pero sí es cierto. Por ahí me dijeron, <coughs> no, carnal. Todavía hay que cuidarnos por el COVID. Y sí es cierto. Mejor evitemos todavía reuniones. El año Mitchell, 18 carreros, 134 yardas. dos tochizamos. La 31 más larga. Ese chamaco va a ser el futuro como corredor de los Niners. Este, pues ya está, carnales. <risa> Esto, misión cumplida. Misión cumplida en el Madden Por fin lo logramos Ahí está Apunten y guarden este porque Es lo que se viene con el chamaco Trey Lance Esto en algún momento lo vamos a ver Van a ver que sí, vamos a ver esta escena En algún momento Yo tengo plena confianza en que eso va a pasar Ojalá Ojalá señores Este, pues bueno despido transmisión en Youtube ¿no? En Youtube ya nos vamos Disfruten el Super Bowl. Cuídense mucho. Y... Go y, y, y, Niners! Bye.